Yo sé que te gusta verme, J. Carlos. Yo sé que te gusta verme como lo hago, J. Carlos. Aquí va tu Jame, jame, jame para ti, hermano. Jame, jame, jame.